Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video con ayuda de Steffi y Search utilizaremos el osciloscopio virtual y el generador de señales para visualizar las señales AC. Y aprenderemos también sobre la frecuencia y el periodo de una señal. Acompáñame a verlo. Primero veamos. En esta pantalla tenemos dos ejes. El eje vertical, que representa en nuestro caso la amplitud de la señal y nos indica el valor en voltios que tiene. Y el eje horizontal, que en nuestro caso representa el tiempo y nos indica la duración de la señal en la pantalla. Ahora, aprendamos dos conceptos importantes. El primero es el periodo. El cual nos indica el tiempo que tarda la onda en hacer un ciclo. Pero, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es una oscilación completa. Se cumple cuando la oscilación vuelve y comienza. Veámoslo con un ejemplo. En esta señal lo podemos ver de tres formas diferentes. Empecemos desde el punto más alto. El ciclo se cumpliría cuando la onda vuelva al punto más alto. La segunda forma puede ser el punto más bajo. El ciclo se cumpliría cuando la onda vuelva al punto más bajo. Y la tercera forma sería desde el punto medio. El ciclo se cumpliría cuando la onda vuelva al punto medio. Entonces, volviendo al término del periodo. El periodo es el tiempo en el que se tarda la onda en hacer un ciclo. Veamos algunos ejemplos. En este caso... El periodo es de un segundo, ya que el ciclo se termina en un segundo, como lo vemos en el eje del tiempo. Veamos otro ejemplo. En este caso, el periodo es de 500 milisegundos. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el periodo de esta señal? Muy bien, es de 800 milisegundos. Ahora veamos un último ejemplo. ¿Cuál es el periodo de esta señal? Muy bien, es de 200 milisegundos. Veamos por qué. Veámoslo desde el punto más alto. Y si contamos el tiempo que hay entre los dos puntos, es de 200 milisegundos. Por lo tanto, su periodo es 200 milisegundos. Ahora veamos el término de la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia nos referimos a la cantidad de veces que se repite un ciclo en un segundo. Entendamos esto mejor con un ejemplo. Tenemos en la escala de tiempo un segundo y generamos una señal. Como podemos observar, la cantidad de veces que se repite un ciclo en un segundo es 1, es decir, que la frecuencia es un hertz. Veamos otro ejemplo. Observemos esta señal. ¿Cuántas veces se repite un ciclo en un segundo? Muy bien, se repite cinco veces. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la señal? Muy bien, es 5 Hz. Veamos un último ejemplo. En este caso, ponemos la escala en 2 segundos. ¿Cuál es la frecuencia de esta señal? Muy bien, sigue siendo 5 Hz. Veamos por qué. En un segundo se repite 5 veces un ciclo. Ahora, encontremos el periodo de esta señal con la fórmula periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Ya conocemos el valor de la frecuencia, que es de 5 Hz. Ahora, con ayuda de tu calculadora, resuelve el ejercicio. 1 dividido en 5. Esto nos da 200 milisegundos o 0,2 segundos. Verifiquémoslo con el punto medio. La cantidad de tiempo que hay entre los dos puntos es de 200 milisegundos. Es decir, es correcto. Muy bien. Puedes encontrar la frecuencia con esta fórmula. Frecuencia es igual a 1 dividido periodo. Veamos esta señal. Encuentra el periodo de la señal. Muy bien, es de 500 milisegundos o 0,5 segundos. Ahora usa la fórmula para encontrar la frecuencia. 1 dividido 0,5. Eso nos da 2. Así que la señal tiene una frecuencia de 2 Hz. Analicemos una señal. Generemos una señal triangular de 1 voltio de amplitud con una frecuencia de 2 kHz. Tenemos la escala del tiempo en 2 milisegundos. Recuerda que el valor de la escala lo podemos cambiar en esta sección. ¿Qué sucede si ponemos la escala en 10 milisegundos? Muy bien, vamos a poder ver más repeticiones de un ciclo de la señal. Ahora hagamos lo contrario. Pongamos la escala más pequeña, en un milisegundo. Ahora vemos menos repeticiones de un ciclo de la señal. Recordemos que al cambiar la escala de tiempo lo que hacemos es un zoom a la señal. La frecuencia y el periodo de la señal no cambian. Anímate a seguir aprendiendo de las señales AC y DC. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.